Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahora que ya sabemos tanto construir como analizar sistemas secuenciales, vamos a ver un proceso que se llama el proceso de factorización de máquinas de estados. Este proceso lo que nos va a ayudar es a llevar a cabo eh, o a realizar, a solucionar de una forma más sencilla, casos de máquinas de estados finitos que son muy complejas, ¿vale? No siempre va a poder ser aplicable, pero sí en los casos que se vean ciertas similitudes, que haya un comportamiento similar con, unas, con unos pequeños cambios de, de condiciones, ¿vale? Entonces, el proceso de factorización, eh, en concreto, es el proceso de dividir una máquina de estados finitas en varias máquinas de estado eh, que son menos complejas que la inicial. Es decir, que van a ser más pequeñas, van a tener menos estados, pero vamos a tener más de una máquina. Entonces, una más grande con muchos más estados la simplificamos en otras más pequeñas. Cada, máquina de estados, eh, será cada una de las máquinas nuevas de estados a la que surgirán de esta factorización vendrán implementadas por un sistema secuencial distintos, pero obviamente será necesario tener interconectadas estas máquinas nuevas, estos sistemas secuenciales que nos surjan nuevos, ¿vale? A través de alguna salida adicional y una entrada adicional que no tuviésemos en cuenta inicialmente en la máquina inicial, ¿ok? la máquina más compleja. Vamos a verlo a través de un pequeño ejemplo, ¿vale? Imaginaros que queremos hacer un ejemplo de un controlador de, de un cruce de semáforos y así lo veremos más claramente, pero básicamente la idea que os tenéis que quedar es esa, una máquina de estados más compleja la dividimos por ejemplo en dos máquinas de estado más simples que tienen que comparten una entrada, una o varias entradas y salidas para poder mm, comportarse de la misma forma que se comportaba la máquina inicial, ¿ok? Vamos allá, pues. Vale, pues imaginaros lo que os comentaba anteriormente. Tenemos un cruce de calles en el que eh, hay unos vehículos que, que circulan horizontalmente y otros que circulan verticalmente, ¿vale? Tanto en un sentido como en otro, ¿ok? Y tenemos unos sensores en el suelo a cada lado de, del cruce que nos indica si están pasando coches o no están pasando coches, ¿vale? Entonces, básicamente los semáforos no funcionan como a lo mejor los que nos encontramos por la calle, que funcionan por tiempo, sino que una vez que el semáforo está activado en verde para que tú circules, mientras que estén pasando coches, mientras que haya coches pasando por ese cruce, no se va a, pasar, se va a dejar paso hasta que se libere toda la calle... Y entonces en ese momento se, se pondrá en rojo y pasará a, a, a, a que la circulación esté por, el, por la otra calle. ¿vale? Básicamente es esto, que mientras que pasen coches no hay cambio de, de semáforo. ¿okay? Pero luego adicionalmente tenemos dos botones que serán P y R, que controla a alguien, que controla a una persona, que lo que nos dice es eh, un modo de prioridad que va a dar una prioridad... A únicamente esta calle, entonces solo se activará el cruce de esta calle, imaginaros que hay momentos del día que no se usa esta calle o lo que sea, y entonces solo se van a producir movimientos de coches por aquí, o que tiene que pasar algo importante, eh, algún, un convoy de vehículos, lo que sea, ¿vale? Entonces en ese modo de prioridad solo van a pasar vehículos por, por aquí, por esta calle, y estos van a quedar bloqueados. Así que tenemos dos modos de funcionamiento. Uno en prioridad para esta calle y otro en modo rotativo. Modo rotativo, pues, eh, un rato, eh, mientras que pasan vehículos de forma vertical, están en verde los semáforos de la calle vertical, mientras que pasan vehículos eh, de forma horizontal, está en verde el semáforo de la calle horizontal. ¿vale? Entonces, bajo estos dos modos de funcionamiento, Tendríamos estas entradas, que son unos pulsadores que solo durante un momento estarán activos, solo valdrán uno durante un instante de tiempo, y, y entonces, mientras que valgan, eh, solo estarán activos durante un instante de tiempo y luego pasarán a su posición de cero, estarán deshabilitados, y tenemos las dos entradas que son sensores, entonces, mientras que valgan uno significa que están pasando coches, cuando valgan cero es que no pasan coches. Y lo que tenemos que hacer es implementar las salidas de los semáforos. Los semáforos de la calle vertical, que son LB, y los semáforos de la calle horizontal, que son LA. ¿vale? Entonces, estas salidas podrán valer eh, verde, rojo o, o amarillo, en función de lo que busquemos. ¿vale? Así que veamos cómo sería la máquina de estado que implementaría este funcionamiento. Vale. Pues básicamente empecemos con el modo eh, rotativo, el modo que estamos en rotación. Entonces, estos cuatro eh, estados que tengo a la izquierda son los que corresponderían a este modo. ¿Y cómo funciona? De momento, ignorar la P, ¿vale? la condición P. Fijaros únicamente en la condición TA. Mientras que esté pasando gente por la calle horizontal, mientras que TA esté activo, lo que hacemos es, el semáforo de la calle horizontal lo tenemos en verde y el de la horizontal en rojo. En el momento que deje de pasar gente por esa calle, lo que hacemos es pasamos a un momento, eh, a un instante de tiempo en el que ese semáforo de la calle horizontal está en, en amarillo, de la calle A está en amarillo, y el de la calle B, de la calle eh, vertical, sigue en rojo incondicionalmente, os he dicho que, por favor, lidiasis de momento la P, incondicionalmente saltamos después de ese estado de intermedio en que está amarillo eh, eh, uno de los semáforos, pasamos al caso contrario. Se activa el verde para la calle eh, vertical, la B, la calle B es la que va eh, de arriba a abajo, y la A de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Pues se activa eh, el verde para la calle eh, vertical. Mientras que esté pasando gente... En la calle B, el semáforo no cambia. En el momento que deje de pasar gente, de que TB sea cero, pues pasaremos a poner en amarillo el semáforo de la calle B, de la vertical, y volveremos a estar en el estado inicial. ¿Okay? Esto en el modo de funcionamiento eh, rotativo. Dicho de otra forma, mientras que no se active el modo de preferencia, el modo P, tenemos que ir haciendo esto. Por eso tenemos la condición no P en todas estas transiciones, ¿vale? Os decía que de momento las ignoraseis, pero bueno, el motivo es que mientras que no P no esté activo, mientras que P esté no activo, mientras que P valga cero, yo estoy funcionando de esta forma. En el momento que para cualquiera de estos estados se activa la P, perdón, se activa la P, lo que tengo que hacer es cambiar al otro modo. Entonces, fijaros que de todas las transiciones surge una transición con la P activada y el caso adicional de TA o no TA, ¿vale? Para que, a, si se activa el modo de prioridad mientras que están cruzando coches por la calle A, de repente no dejen de pasar, ¿vale? Se deja que dejen de pasar esos coches y luego ya se, se pone el modo prioridad que solo activa la calle vertical, ¿Vale? Entonces, de ahí todas las transiciones con la P activada que surgen y que van a los estados de la parte derecha. Los estados de la parte derecha, como hemos dicho, servirían o no funcionan para ese modo prioridad. Una vez que el botón de prioridad se ha pulsado y se suelta, ¿vale? después de eso, pues entramos en ese modo de, de prioridad en el que solo van a, vamos a dejar cruzar coches en la calle vertical pero lo que decíamos, si había coches que estaban cruzando en la calle horizontal, lo dejamos, dejamos que acaben, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estábamos en este estado en el que el semáforo A estaba verde y el otro estaba rojo, mientras que nos estén siguiendo llegando coches o cruzando coches horizontalmente, sigo con el semáforo en verde, cuando dejen de venir coches, ya lo pongo en amarillo, y incondicionalmente, olvidamos ahora la R, incondicionalmente paso al caso en que está rojo y verde. Rojo el de la calle horizontal, verde la calle vertical. Y aquí ya me quedo siempre, de nuevo olvidar la R, ¿vale? Me quedo siempre, para siempre, ya me quedo con ese semáforo activado. Y de ahí no salgo nunca. Ese es el modo prioridad, era lo que buscábamos en el en el modo prioridad, ¿vale? Fijaros que puedo haber empezado incluso desde el estado justo que habíamos salido de un turno, de un rotativo de semáforo verde en, en horizontal, ¿vale? Por eso este estado también existe y podríamos haber, llegado, eh, haber estado en este estado, venir hacia el verde horizontal, eh, amarillo horizontal y luego ya pasar al verde vertical, ¿ok? Pero claro, como hemos dicho, igual que ocurría antes, que nos podían pulsar el botón mientras que estábamos en el modo rotativo, en el modo prioridad nos pueden pulsar el botón R en algún momento que nos hará saltar de nuevo al modo rotativo, al otro modo de funcionamiento. Y de ahí todas las condiciones no R que nos encontramos en las transiciones entre, estas cuatro, entre estos cuatro estados. ¿vale? Es ese Es el sentido que tiene. ¿Vale? El no R. Y en el momento que se pulsa la R, en el momento que se activa la R, pues se nos producen salidas de todos los estados para poder cambiar hacia el lado de la, de la otra máquina de estados. ¿Vale? Entonces, como veis aquí, hay eh, dos modos de funcionamiento, pero que tienen un esquema básico común muy similar. Entonces, se podría intentar trabajar para que en lugar de tener una máquina de estados de 8 estados, tuviésemos una que por un lado me controlase los cambios de, de, de semáforos, para lo que me bastarían 4 eh, estados, y por otro, otra máquina que lo que hiciera fuera controlar el modo de funcionamiento, si estoy en modo rotativo o si estoy en modo prioridad. Esa es la idea que tenemos que que se persigue a la hora de factorizar eh, máquinas de estados, ¿ok? Si la máquina de estados está sin factorizar, es lo que teníamos hasta ahora. Una única máquina, una, un único sistema secuencial, una única máquina de estados con cuatro entradas y dos salidas. Ahora, como os he dicho, quiero separar esto, quiero factorizar ese esa máquina de estados, ese sistema secuencial, y separarlo en dos. Uno, que me controla el modo, y el modo se controla únicamente con las entradas P y R, y otro, que me controla los semáforos, y el semáforo, la luz de los semáforos, solo viene controlado por eh, las condiciones de que estén cruzando coches o no estén cruzando coches. Pero, ese funcionamiento de los semáforos también depende del de modo de funcionamiento. Entonces, la máquina que me controla el modo de funcionamiento tendrá una nueva salida, que antes no considerábamos, que será entrada de la máquina que controla los semáforos. Y ese es el proceso de factorización. ¿vale? ¿Cómo me quedarían las dos máquinas de estados? Pues fijaros, mucho más sencilla. La que controla el modo de funcionamiento simplemente estaría controlando que, mientras que no me llega la P, mientras que la P vale 0 y no me llega la P igual a 1... Estoy en el modo 0, el, el modo 0 correspondería al modo rotativo, modo 0 sería igual a R, modo 1 sería igual a, a prioridad, ¿vale? En el momento que me llega la P, que P igual a 1, paso al estado S1 que me genera la salida M1 indicando que estoy en modo prioridad. Y mientras que no me llegue la R... Mientras que la R valga cero, mientras que no me llegue la R, no vuelvo a este estado de eh, modo rotativo. ¿ok? Este sería el estado rotativo. Y este el, el, el estado el prioridad que indicaría. ¿Vale? Y ahora, esta salida que generamos en esta máquina de, de estados que controla el modo, va a ser la que vamos a utilizar para controlar... Aquí el proceso del encendido de, de luces, ¿vale? De, las, de, de, de, los, de, de los semáforos. Y de hecho, había toda una parte común, quitando este último estado, todos los otros estados, si os fijáis, este, el S1 y el S4 se comportan exactamente igual, el S1 y el S5 se comportan igual, el S3 y el S7 se comportan exactamente igual, el único que cambiaba el funcionamiento era el S2 y el S6. Que en el S2, S2 y S6, en el S6, si estábamos en modo prioridad, nos quedábamos siempre ahí, y en, independientemente de que pasaran o no pasaran coches. Y en el, en el, en el S2, eh, cuando dejaban de pasar coches, pasábamos al S3. Eran las únicas dos diferencias que teníamos entre un modo de funcionamiento y otro modo de funcionamiento. Entonces, ¿cómo queda esto? Cuando están pasando coches en la calle horizontal, en la calle A, mientras que pasan coches, nos quedamos con el semáforo en verde en la calle A. En el momento que dejan de pasar coches, pasamos al estado 1 que enciende momentáneamente la señal amarilla y luego ya pasamos a encender el semáforo de la calle vertical, poner en rojo el de la horizontal y si estamos en modo prioridad, de ahí ya no nos movemos. Mientras que me lleguen coches ahí, mientras que me estén llegando coches por la calle B, o mientras esté en modo prioridad, me quedo siempre en este estado. ¿Cuándo salgo de este estado? ¿Cuándo me voy de este estado? De este estado solo me iré en el caso de que ya no esté en modo prioridad, en el modo era la única forma de, de salir del semáforo en verde, que no estar en el modo prioridad, es decir, estar en el modo rotativo, y que no estén pasando coches por la calle vertical. De esta forma, pasaríamos a este estado que tiene momentáneamente, pone momentáneamente el semáforo vertical en amarillo y eh, pasamos después inmediatamente a activar el semáforo verde, ¿ok? De esta forma, construiríamos dos máquinas de estado muchísimo más sencillas, es mucho más fácil construir esta máquina por un lado y esta otra por otro, el sistema secuencial correspondiente, que... Haber construido toda esta eh, máquina de estados que requeriría muchos más flip flops, de hecho, uh, bueno, realmente requeriríamos la misma cantidad de flip flops porque requeriríamos, como tiene 8 estados, requeriríamos 3 flip flops y en el nuevo caso requerimos un flip flop para esta máquina de estados y dos flip flops para esta de aquí pero en cualquier caso las máquinas de estado son mucho más sencillas, el proceso de síntesis también será mucho más sencillo. ¿vale? Y lo que nos quedaría sería este comportamiento o, o la implementación de dos sistemas independientes. ¿okay? Y bueno, esto no siempre va a ser posible, no siempre vamos a poder simplificar mis máquinas de estados complejas en otras más eh, simples, no siempre vamos a poder aplicar el proceso de factorización, pero está bien conocerlo porque a veces nos va a ayudar a generar un sistema secuencial, el hecho de tener eh, sistemas secuenciales más pequeños que, que trabajan coordinadamente entre ellos con nuevas entradas y salidas, ¿vale? Bueno, pues nada, por mi parte ya está todo de la parte de factorización y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.